En nuestra empresa tiene desarrollado un software que se llama aula Sodi, que lo que hace es un control de dispositivos en entorno Windows dentro del aula, ¿de acuerdo? para que el profesor pueda manejar esos equipos y tenga un control total sobre ellos durante sus clases, como puede ser bloquear pantallas, controlar la navegación, qué ficheros pueden abrir o cuándo abrirlos, mandar información a los alumnos, incluso controlar de forma remota el equipo del alumno y hacerle una asistencia en un momento dado. Todo esto lo puede compartir con los medios digitales que tenga dentro del aula. Por ejemplo, una pizarra o un monitor, puede sacar toda la información para que los alumnos lo puedan ver y trabajar de forma colaborativa. Esa es la parte que nosotros vamos a aportar a IMT Lazarus. IMT Lazarus es un gestor de movilidad. Va a permitir o va a controlar qué páginas de navegación puede usar el alumno, cuándo y dónde, en qué horarios y qué sitios de navegación. ¿vale? Pero no tiene un control sobre el dispositivo dentro del aula, un dispositivo Windows. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que Aula SODI va a aportar todas esas funcionalidades que tiene dentro del aula a la plataforma de IMT Lazarus. Con lo cual, vamos a permitir que desde la plataforma IMT Lazarus, aparte de todo el control de movilidad que tiene, vas a poder tener un control del dispositivo dentro del colegio. Me da lo mismo, esté en el colegio, esté en el aula o esté en el patio. Va a poder el profesor ver... Eh, qué espacio de disco duro le queda al, al equipo, eh, qué tiempo de batería tiene, eh, qué aplicaciones tiene instaladas puede ver qué estará, qué estará haciendo el alumno, puede bloquear la pantalla del alumno para que no pueda trabajar con el equipo en un momento dado, ¿vale? pues todo ese tipo de cosas que van a potenciar el, el uso de los dispositivos dentro del aula. Es un asistente al docente para poder eh, trabajar con toda esta nueva tecnología que se está involucrando dentro de los centros. Una vez que me he metido en el aula con esos 25 alumnos, ¿vale? no sé muy bien, el profesor está un poco inseguro todavía. Antes de esa inseguridad nosotros hemos detectado, hemos diseñado, desarrollado una aplicación, de acuerdo, se llama Aula Sodi. primero lo que va a buscar es una interfaz amigable. El profesor no es informático. El profesor no tiene grandes ni avanzados conocimientos eh, en tecnología. Algunos sí, actualmente eh, más profesores tienen esa capacidad, pero no es lo normal. Por tanto, no podemos afrontarle a una aplicación que sea complicada de manejar. Entonces tiene una interfaz amigable. Tiene categorización. Evidentemente, si yo soy el tutor de tercero de primaria, Vale, no me interesa para nada los dispositivos de cuarto, quinto o de otro sitio, de otra oficina o de otro, de otro aula. vale Por eso sé, es categorizado. Y segundo, ¿qué va, qué, va, ¿qué va a seguir pidiendo el profesor? Bueno, pues el profesor me pide poder bloquear los dispositivos. El profesor en un momento dado de la clase a lo mejor necesita dar alguna instrucción, alguna guía, llamar la atención a los alumnos y si están todos los dispositivos funcionando, pues a lo mejor no se le garantiza al profesor que cuando él quiera decir algo o dar ese matiz... ...o ese punto de inflexión el alumno le atienda... ...por tanto va a tener la capacidad con un simple clic... ...sin hacer más opciones de menú... ...va a poder bloquear de forma instantánea todas las tablets... ...va a aparecer a una pantalla con un candadito... ...y el profesor va a estar tranquilo... ...porque sabe que en ese momento en que el alumno mire la pantalla... ...toque el teclado, intente interactuar con el dispositivo... ...no va a poder, por tanto va a captar la atención de ese alumno... ...el alumno ya sabe que el profesor va a decir algo... ...o quiere hacer algún, alguna anotación, ¿vale? tiene un control de dispositivos, quiere decir, un alumno tiene una duda, el desde su puesto va a poder ver qué está haciendo el alumno, va a poder controlar el dispositivo de ese alumno para poderle guiar, es que no sé cómo llegar a la página web que ha dicho el profesor. Entonces, el profesor desde su puesto, sin tener que ir uno a uno, puede hacerlo. Incluso en un momento dado, si ve que la duda es generalizada, puede compartir la pantalla de ese alumno en una pizarra, en un proyector, y para que toda la clase pueda ver los pasos. Si se está dando cuenta que la incidencia generalizada lo puede extrapolar al resto de la clase. Con lo cual, el profesor, con un solo clic, con una interfaz muy amigable, puede trabajar con los alumnos un tú a tú sin tener que estar desplazándose por todo el aula. ¿Vale? Y va a poder utilizar todas las herramientas tecnológicas que tiene el aula. Poder crear grupos de trabajo. Actualmente todo se hace por trabajo colaborativo. ¿De acuerdo? Hace un tiempo, pues, todos todo los alumnos se espantaban una tarea y cada uno individualmente hacía. Actualmente se trabaja en grupos. ¿Vale? El profesor de forma muy rápida y sencilla puede crear grupos con esos dispositivos para que estén de forma agrupada y trabajar de forma grupal con esos distintos grupos. A este grupo le he mandado que vea sobre Quijote, a este otro grupo le he dicho que me investigue sobre Cristóbal Colón. Y de forma individualizada a cada grupo le puedo mandar la información que yo quiera, sin que el grupo de, de, de Don Quijote se entere o, o tenga que recibir información no necesaria sobre Colón. ¿Vale? Entonces trabaja en grupos. ¿Qué más puede hacer el profesor? Enviar archivos. De forma individual, grupal o a toda la clase, puede enviar cualquier tipo de archivo a los alumnos. Que de forma instantánea lo va a recibir en su dispositivo y se le va a abrir en pantalla. Sin que el alumno tenga que saber qué aplicación utilizar para abrir ese archivo. ¿Vale? En, en niveles inferiores de educación, infantil, primaria, muchas veces es un problema. Cuando un, alumno compa un profesor compartió un fichero y el alumno decía, ¿y con qué abro esto? ¿Qué, qué es un PowerPoint? es un doc? ¿Qué es un...? No sé. Vale, Automáticamente se abría en el dispositivo, sin que el alumno haga nada. Comparte pantalla, su pantalla la pueden ver el resto de alumnos en un momento determinado que pueda saber qué está haciendo. Comparte direcciones web, ¿vale? Saca qué dirección web a cada alumno se la puede mandar de forma individual, grupal o a toda la clase una URL para que vean. Tiene el control de la WiFi. En un momento dado, el profesor no le interesa que el alumno navegue, que trabaje de forma local con la máquina, ¿vale? Puede desactivar la WiFi de los alumnos en ese aula, no en el resto del colegio. No tiene que llamar a un TIC ni a nadie para que desactive la wifi. Yo la desactivo. Imaginaros 25 tablets reproduciendo un sonido en un aula. Puede ser una locura, puede desactivar el audio de todas las tablets. ¿vale? Puedo enviar un mensaje de forma individual, grupal o colectiva a cada cual, a que, a el dispositivo que yo quiera. Oye, atiende, oye, mírate tal página. Un mensaje, ¿vale? Es automático, se abre en la pantalla, ¿vale? Y puedo apagar los dispositivos. En el momento que el profesor quiera, se acaba la clase, no te está diciendo apagarlos, doy a un botón y se apagan todos los dispositivos. O de forma individual los puedo apagar. Y esos son los botones que tiene que utilizar todas las funciones que habéis visto. Con un solo clic lo hace todo. Que es el agente IMT SODI, que es la colaboración o el mix de Aula SODI con IMT. ¿Vale? Vamos a mezclar toda la potencialidad que tiene IMT Lazarus con toda la potencialidad que tiene Aula SODI dentro del aula. IMT es a nivel movilidad global, esté donde esté el dispositivo. Y Aula SODI es dentro del aula. En principio, nos estamos centrando en bloqueos de sistema, control de inventario de software, monetización remota, apagado del sistema e interacción a través del navegador. Esas son las primeras funciones que vamos a implementar con IMT SODI. De ahí en adelante, todo el resto de funcionalidades que tiene Aula SODI podrán ser implementadas en un IMT SODI. Quiere decir que hemos ampliado la, la gestión dentro del aula al resto de movilidad fuera de, de, del aula. Gracias a IMT Sodi y a las funcionalidades de IMT Lázaro.